En nuestro curso de Ayudas para el uso de Blackboard, veremos hoy cómo crear un banco de preguntas a partir de Excel y cómo crear una evaluación a partir de ese banco de preguntas. Los temas que veremos el día de hoy son los siguientes: crear un banco de preguntas a partir de un archivo de texto tabulado y crear una evaluación usando el banco de preguntas. Entonces, vayamos directamente a Blackboard y empecemos nuestro análisis. Estamos en la página de Blackboard. Bajamos, bajamos y bajamos. Podemos ir a panel de control. En panel de control lo abrimos y vamos directamente a herramientas del curso. En herramientas del curso vamos directamente a evaluaciones, encuestas y bancos de preguntas. Hacemos clic allí, lo seleccionamos. Aquí están evaluaciones, que ya sabemos cómo se hace, encuestas que no les hemos visto aún, y bancos de preguntas. Seleccionamos bancos de preguntas y vamos a desarrollar un conjunto. En otro video podemos ver cómo se importa, pero por ahora vamos a desarrollar un conjunto nuevo. Le ponemos el nombre, entonces banco, que queramos, banco del video. Listo. La descripción que ustedes crean. Que corresponde. Igual que en las instrucciones. Y le damos enviar. Y vamos a cargar las preguntas. Esta es la descripción. Las instrucciones. Y cargamos las preguntas. Vamos a cargarlas. Examinamos. Cuánto valor le vamos a dar a cada pregunta. El que queramos. Yo le voy a poner 05, 0.5. Recuerden que puse el y 0.5 para que se den cuenta que la, la cifra de decimal en Blackboard va con coma, pero le pueden poner 10, lo que ustedes crean, o 1. Examinamos y aquí cargamos el archivo de texto tabulado, que es el que hicimos la el video pasado de preguntas de Excel. Lo cargamos, el valor que indiqué, y lo enviamos. En ese instante, están las 15 preguntas, cuál es la moneda de, de Brasil, seleccione los animales, mamíferos, etc. Las 15 preguntas que se cargaron en el video anterior. Aceptamos. Y listo. Ya tenemos un banco de preguntas. El banco de preguntas es diferente a la evaluación. ¿Cómo vamos a hacer una evaluación? Vamos a... parte, yo creé un contenido llamado evaluación, pero ustedes lo pueden llamar de forma. Y vamos a crear una evaluación. ¿Puedo utilizar las que ya están? Claro que sí, puedo utilizar las que ya están. O puedo crear una nueva. Vamos a crear un, una nueva que es más exigente. Vamos a llamar la evaluación del banco de preguntas. Y ya está. O creamos una nueva. Cualquiera. de las crear una nueva pregunta. Del banco de c que vamos a crear, nuevamente la descripción que ustedes quieran, con las instrucciones que ustedes consideren y lo enviamos. Ya tenemos esta pregunta, entonces ¿cuál es la diferencia? Vamos a, ya no vamos a cargar sino a reutilizar una pregunta. ¿De dónde la vamos a reutilizar? No vamos a crear, vamos a crear un bloque aleatorio. ¿Qué va a ser esto? El bloque aleatorio, ¿de dónde lo vamos a sacar? Del banco del video, que fue el banco que creamos nuestro banco de preguntas o de cualquier otro banco que exista, conozco este acabo de crear y me salen todas las preguntas disponibles, aquí no me sale ninguna porque ninguna fue seleccionada voy a seleccionar solamente las de falso y verdadero, porque son las que me interesan pues ahí nos salen dos la primera ley de, de, de Newton establece que y la segunda ley de, de Newton establece que puedo hacer selección acá para la vista preliminar de la pregunta. Si lo deseo, si quiero saber más con respecto a ella, cuál es la otra pregunta, lo seleccionamos. Así, estas son, ya me acuerdo. O puedo decir, no, quiero ver todas. No sé exactamente qué preguntas hay, las quiero ver todas. Y aquí me salen cargadas las 15 preguntas, 15 elementos, acá, que ya habíamos realizado. Entonces, le digo que sí, que lo envíe y en ese instante nuestra evaluación tiene 15 preguntas y de las 15 preguntas no va a ser las 15 va a sacar en ese instante mostrar el número de preguntas que se deben mostrar solamente una yo quiero que salgan 5 preguntas aleatorias solamente 5 preguntas lo envío y cuántos puntos por pregunta, si se dan cuenta lo que cargamos inicialmente 0.5 no se va a valer acá Quiero que el número de puntos por preguntas sea 10. Como son 5 preguntas, puntos totales 50. Y ya cree. Entonces de las 15 preguntas, él va a sacar 5 preguntas aleatoriamente o arbitrariamente. Cuando se vaya a hacer la evaluación. Cada estudiante tendrá 5 preguntas sacadas de las 15. Entonces quedamos del banco de Excel. Este es el que voy a crear. Lo envío. Y en ese instante le pongo todos todo los parámetros. No le voy a poner ninguno en particular. Lo que quiero es empezar a ver la evaluación. Luego vemos que se edita cada una de, de esas partes. Igual ustedes creo que ya, ya lo conocen. Del banco de Excel voy a, hacer, voy a hacer yo la pregunta. Esa, perdón, esa evaluación voy a comenzar. Y si yo fuera un estudiante, eso es lo que me serviría La descripción, las instrucciones... Y me dice, describe al menos en 100 palabras la aprendizaje conductista, cuál es la moneda del Brasil. Recuerden que esta era la número 1, pero como se puso un orden aleatorio. Y solo me salen 5 preguntas. Y ya, esas son las 5 preguntas que me van a salir. Que fueron las que yo escogí. De 15 solamente van a salir del 5 a cada estudiante. Pero no necesariamente las mismas, las van a escoger aleatoriamente. Entonces, pues, revisemos lo que hemos hecho el día de hoy. Entonces, vimos, usar un archivo TXT para crear un banco de preguntas, usar el banco de preguntas para crear una evaluación, y editar los parámetros de la evaluación para el uso del banco de preguntas. Espero que este video les sea útil, y hasta aquí nuestro video. Esperamos que nos veamos en un Hasta luego.